Saludos, soy Rael Vanguera, en esta hora les voy a mostrar cómo hacer para poner una línea vertical en un texto. Ya que usted en YouTube hay muchos vídeos que tienen dos títulos y con una línea vertical aquí, pero ellos no dicen cómo la ponen, entonces, eh, ya que he visto muchos que la han buscado y no, pues, no han podido encontrar cómo hacerlo, entonces yo les quiero enseñar. Entonces aquí dice cómo poner una línea vertical en un texto. Este es el primer título y el segundo título dice YouTube es una página de videos. El objetivo de estos dos título es que encuentren el tutorial con este o con este pero para ello necesitamos una línea vertical que hacemos vamos a presionar tecla windows más punto. vamos nos vamos a símbolo y aquí está la línea damos clic ahí y ya se puso aquí y una vez cerramos aquí va a aparecer allí pero se va a ver mejor más bonita cuando la, lo pongamos allá en youtube se lo voy a mostrar con el teclado en pantalla para que me vaya mejor Entonces. Es esto lo que vamos a hacer, la tecla Windows esta, más punto. Y listo, y aquí ya nos sacó, vamos a bajar esto un poquito, nos sacó el, el, el, la opción para para para escoger el, el, el, el símbolo. Entonces no olviden, Windows más punto, y ahí saca, vamos a minimizar esto, y ahí saca el, el, el emoji. Esperen que se me cerró Windows más punto. damos clic aquí y mírenlo aquí y una vez cuando cerremos nos va a aparecer ahí allí Mira, eso es eso es todo por hoy y espero que me hayan entendido y así ponen otros símbolos no sólo eso ponen los demás todos los que quieran porque ahí están todo el sistema trae todos esos símbolos por defecto eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y no olviden de suscribirse chao